Es una respuesta un tanto difícil de, de, de dar, porque cada quien llama a Nuevo Medio a cosas que no tienen nada que ver entre sí. Pero diría, resumiéndolo, que, y de una manera un tanto paradójica, que un Nuevo Medio es, lo, es aquel medio que hace lo que los viejos medios dejaron de hacer hace mucho tiempo, ¿no? eh, que es recuperar la esencia de los valores del, del periodismo. Eh, el rigor, el gusto por la información bien contada, bien contextualizada que se toma su tiempo para, para recabar la información eh, y para encontrar las maneras de que llegue mejor a, a un público amplio o pequeño pero a su público. Creo que de dos maneras, una por el lado del método o sea, hay otros, otras técnicas de, de recogida de información um, que no solo tienen que ver con internet sino con la capacidad de procesamiento de, de datos, pero sí tienen que ver también con Internet. Y otra, la manera de, de diseminar esa información, de dirigirse a los públicos y de interactuar con ellos, con la audiencia eh, entendida de la manera tradicional, pero también con la comunidad. ¿no? Bueno, estoy obligado a recomendar Plaza Pública, que es el medio que, que coordino. Está en Guatemala, hace periodismo, lo que llamamos periodismo de profundidad, hacemos investigación, no hacemos noticias. Eh, trabajamos temas mmm, que creemos centrales, pero que han sido marginados durante muchos años en, en la prensa. Y, bueno, puedo recomendar mil, en realidad, pero como oí a alguien recomendar El Faro, ya no lo voy a hacer yo. Eh, a mí me gusta mucho, fuera del ámbito latinoamericano, el diario.es en, en España. Creo que es un medio que ha venido a, a revolucionar, como se decía, el periodismo español.